Que lo que capea el do apocalipsis La cotizada el alfly Sube el volumen Ay, Por la calle a mí me dicen Patri mete mano Ponta a capear el do porque tú cantas bacano Tú canta en español y también en dominicano Si tú eres mi pana digo que lo que es mi hermano Tienes si nacionalidad para esa capacidad Que viene cantando rap y que por lo 2500 Me está gustando Esta vaina Micro Ra de verdad Sube el volumen Bueno llegó el tranquilito El que se metió al paso Y salió como un peito Si sí, yo soy el mismo El que tenía pistola emito con el rap Pero desde Chamaquito Nosotros nos vemos grande Y ustedes se ven chiquitos Hago mi cape Aunque tú no te lo creas, soy dulce como la y malo como gonojea. ¿Será porque no hay dinero que dicen que yo estoy loco? No tengo dinero, carro y tampoco moto. Pero tengo mi talento y en el rap cualquier alquieres floto. yo, díselo tú, en el rack cualquier floto. subiré como le fuma y siempre me recordarán. Como tu paquino notorio, yo haré mi propia historia. Soy real como el oro, tu falso como la escoria. Seguiré haciendo rap hasta quedarme en tu memoria. Ja, ja, ja, ja, ja. Hasta quedarme en tu memoria. viajando y vine acá a capiar el dope a poner a todo el mundo claro entiende comprende todo sale de mi mente soy consciente que me refutra la gente y no tienen capacidad para llegar a este nivel para llegar a nosotros muchos tienen que comer primero debe morirte de después volver a nacer primero debe gastar después tiene que correr primero debe estudiar después tiene que aprender primero saber idioma para poder comprender obedecer entender saber lo que hay que hacer si uno pudiste conmigo ya nunca vas a poder yo soy internet. Nadie habló cualquier idioma te digo el humanito y te doy bandola te digo my brother pero no te doy payola en la situación bajamos como yo flow la cosita y machete bajaron cambiando el nuevo apocalipsis micrófono produciendo la de verdad 2015, 2500 Sobra las ideas acá 21 somos casi famosos <risa> ¡Adi! Atí, Actívate. Actívate. Ja ja, al dos, Apocalipsis. Manuel, tenía razón cuando decía que yo era un artista. Cielo Music In.